Hola, tal, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Hablando al Chile. Y como les había comentado la vez pasada, eh, pues la idea es estar retomando y, y teniendo pláticas sobre todo como pues, tranquilonas, conocer más a la gente que está atrás de los proyectos o adelante. Y pues también ver, ver y conocer como toda esa parte humana, profesional, eh, que, se está, que, que, está, que está atrás, de, de, pues a lo mejor, del juguete que tienen en la repisa... De, de cómo es que llegó esto, que, que aprendamos todos juntos. Y pues bueno, en esta primera temporada es también el recalcar y el pues, El que también ustedes vean como todos estos, todos estos proyectos que han tenido éxito, que han despegado, que también tienen un trasfondo, que no todo es así como caído del cielo. Y ahorita nos acompaña Sergio, eh, director de eh, Red Monster y de Joy Chip. Eh, muchas gracias Sergio por... Gracias, ti, Oscar. Por aceptar la, la invitación, por aceptarnos aquí en, en tu estudio, en tu casa, este, y por las atenciones. Muchas gracias. Bro. No, de qué canijo. Este. Sí, ya. ya, por fin, ¿cuánto tiempo llevamos planeando esta. Ya un ratote, <risa> desde hace como año y medio, ¿no? Más o menos, entre sí, que y manera. Tiempos y agendas, y sí. Todo complicado. Sí, eres un hombre muy ocupado. <risa> Pero. Qué bueno, güey, porque gracias pasó más tiempo y hay más cosas de qué hablar, ¿no? Sí, exacto. Eh, cuéntanos, güey, a ver, todos todos se preguntan, Sergio, ¿qué, ¿qué hace Sergio? Pues, bueno, yo soy Sergio Zamora. Yo, eh, de profesión, eh, como tú, este también estudié sistemas. Bueno, estudié licenciatura en ciencias de la informática en el poli. Eh, también estudié ingeniería en, en, en negocios de TI. En la Escuela John A. Paulson de Ingenierías Aplicadas de la Universidad de Harvard. Ocho años en la industria de TI. Y aproximadamente cinco ya como en el tema del, del TOI, eh, por así decirlo. Este, y bueno, este, ahorita llevo la dirección de, de Joe Chip y de Red Monster. Ya este, en, una, en una conjunción ya más completa, y más de la mano y natural con, con Chucho Rojas, ¿no? Qué chingón, güey, qué chingón que, que de la ingeniería estemos aquí hablando de juguetes. Sí, sí, cierto. <risas> este, ¿Cómo te encontró el Artoy? Pues fíjate que fue por, más, más que nada fue fortuito y de gusto, ¿no? O sea, yo desde, desde morro este, me gustaban un chingo los juguetes. Como te das, has dado cuenta aquí en, en mi casa, ¿Sí? pues es no nada más Artoy, ¿no? O sea, como que colecciono de todo un poco. Desde juguete industrializado, los Marvel Legends, que salen así a madres, este, los Black Series, los Hot Toys, Bob Esponja. sí, de todo un poco, ¿no? Entonces, como que toda, toda mi vida he coleccionado juguetes. No soy, no me, no me considero un coleccionista como tal, porque Sé que llevan algunas variables y algunos matices más sí. estrictos para unas personas. Sí, ya, son, ya es más purista eso. <ríe> Exacto, yo no soy tan purista este, en ese aspecto. Me gusta tener cosas, me gusta tener juguetes, este, pero no me considero coleccionista como tal. Eh, y eso fue lo que me llevó al toy. siempre estuvo ese gusto por, por los juguetes. Eh, ya más encaminado, eh, hace cinco años inicié una marca en la cual inició como marca de streetwear principalmente. En la cual este, pues yo quería, eh, como siempre, darle otro, otro giro a lo que es la cultura pop, ¿no? Lo que son películas, cómics, música, este, videojuegos, etc. Tenía mucho esa idea de cosas que me gustaron a mí, o sea, fueron este, series, películas, videojuegos de 80s, 90s. Sí. Eh, agarrar ese DNA y hacer una reversión, ¿no? Inició muy, muy atropellado, o sea, inició con playeras y todo. Pero poco a poco como que lo que intentaba hacer era ver qué más podía ofrecer dentro de esa misma línea, ¿no? No solamente quedarse en el streetwear. Entonces, este, poco a poco, eh, en ese entonces, con la marca que tenía, tratamos de meter artículos satelitales, prints, pines. O sea, que a lo, a lo mejor ahorita en este punto se ve como que, ah, ya es el, el pan de cada día. Ay. Pero en ese entonces, pues era más como de, ah, hay un pin de esto, hay este, está el mashup de esto. O sea, como que... Estaba un poco, no, no digo que haya inventado el Lino Negro, pero estaba un poco más innovador en ese entonces. Eh, en ese punto, conozco a Chucho Rojas, coincidimos en una convención. Okay. Este, la neta, mi acercamiento con él fue de, de fan a maestro, ¿no? Uh -huh. Y pues empezamos a hablar, hicimos una buena amistad, y después empezamos a colaborar en ciertos tipos de cosas dentro de la marca que yo tenía. Este, específicamente en una cápsula de, no sé si te acuerdas o no sé si la llegaste a ver, de Motu, de, de He-Man, que salió una, este, una playera como del Príncipe Adam, Ajá. y otra de Esqueleto, era como la, la colección la el Esqueleto y el Príncipe Adam, y ahí empezamos a meter lo que es el juguete. Chucho también, pues, a Chucho es fan de He-Man, sí. y en ese entonces tenía mucho que empezaba a vender este, los castillos, las espadas y todo ese show, Ajá, sí, sí. y logramos que... Para esa colección hiciera como un he chiquito, como en un pesebre. Entonces, dentro de esa colección metimos el juguete, hace o sea, como que hicimos una caja de cereal, este, metimos la player, stickers y el juguete. Entonces, así, así fue como, digamos, la primera eh, colección beta de, de. En ese entonces no era Joe Chip, pero la considero como la primera colección beta de Joe Chip. Y Ya de ahí este, fue con Chucho que empecé a platicar más, me empecé a involucrar más. Como en los procesos dentro de su taller, y bueno, ya este posteriormente dejó esa marca en la que estaba colaborando y formamos ya en conjunto, yo Chip eh, eh, Chucho Rojas, yo y, y dirección de arte, el Santo Satán. Ok, uh -huh. ok. ¿Y qué pasa, güey? ¿Por qué no? ¿Por qué no se no llegó a florecer la primera? Porque yo me acuerdo que que. Yo también cuando los conocí, pues sí venían tendidos, o sea, sí venía todo esta. este tema que dices de manejar eh, todas estas salidas y estas, este, pues, toda la mercha alrededor de un concepto, ¿no? Sí. Que este, que pues fueron, ¿cuántos fueron? Como tres o cuatro conceptos ahí que dices, que, pues, era el. No sé si ahí sacaste también las bandanas. Todo eso ya fue después, pero. Sí. Eh, con Nerdo fue. Eh, Amos del Universo, luego fue otra colección de, de robots, o sea, Robocop, este, Astro Boy, uh -huh. eh, ¿qué más estaba? Akira, o sea, había, había varias cosas dentro de una cápsula, y creo que la última con Nerdo fue, bueno, como Nerdo, fue la de Dragon Ball, la de Akira Toriyama, que fue Ley y Dragon Ball. ¿Ajá, que era el Maestro Roshi y donde venía el Maestro Ajá, de, ahí, de ahí, ya fue, ahí fue como el punto de quiebre, ya de las últimas veces de Nerdo. Y eh, justo cuando hicimos la colaboración con vinilos chiles del nuestro Roshi. Uh -huh. Fue ya como Joe Chip, ya, no ya no era Nerdo. Ah, ok. Sí, sí cierto, uh -huh. es cierto. Sí, güey. ¿Y, y luego, güey, ¿por qué? ¿Por qué cambiarle el nombre? ¿Por qué volver a empezar? Este, bueno. Eh, eh, se puede saber. No, sí, sí, <risas> sí, se puede saber. <risas> Amanecimos bravas pero sí, güey. <risas> eh, no, pues fíjate que es como, como todo, ¿no? O sea, la marca funcionó muy bien al principio con quien estaba eh, pues llegué a tener buen entendimiento pero ya sabes este en un proyecto eh, como todos necesitas mucho compromiso o sea mucho compromiso mucha constancia sí. y del otro lado no había no entonces eh, fueron eh, fueron temas que empezaron así y pues lamentablemente provocaron malentendido sobre malentendido y yo ya no notaba como la misma visión incluso, o sea, la visión artística, la curaduría, ya no era la misma y te digo, esa bola de nieve de malos entendidos y de cero compromiso, este... pues provocó que dejara Nerdo, eh, cambia el nombre, este mismo DNA lo traigo a Joe Chip, pero ya digamos con esteroides, no y ya, ya entró Chucho Rojas, ya una dirección de arte más curada y Pero yo, yo creo que el punto principal ahí de, de, de nerdo a Joe Chip, y que agradezco que haya sucedido así, es poderse rodear de gente que, que es comprometida y que le chinga, ¿no? O sea, que tiene la misma visión, sí, a lo mejor puede haber algunas diferencias creativas, pero yo creo que lo más importante es estar trabajando, ¿no? O sea, se ve, a no sé, un juguete de, de, de front... Ajá. Pero atrás de eso hay un chingo Bien, de trabajo. De cosas. Ok, entonces fue más que nada como, fue interno, ¿no? Más sí. como, o sea, yo lo preguntaba también más como, porque yo decía, güey, pues si está funcionando eh, y se viene ya como trabajando con todo esto, uh -huh. pues seguir ahí, ¿no? Sí, claro. Pero si ya era como un cuestión interno, pues sí, yo creo que también, como dices, ¿no? Creo que sí. más Ay, siempre hay que optar por lo más sano, creo, y en, en, y en el tiempo que, correcto, ¿no? Sí. Entonces, creo que también, creo que también fue, porque creo que también, a lo mejor... Digo, la gente que, que, que, que seguía a Nerdo y que te seguía a ti, güey, y que veía todo este trabajo. Uh -huh. Cuando haces el salto a Yo y Chip, también como que muchos, como que ni siquiera se notó, güey. O sí. sea, como que. Sí, fue muy natural. Ya, fue natural, güey. O sea, decías, güey, pues sí. sigue, nada más es Yo y Chip, pero, pero como tú dices, el, el concepto, la pues sí, el alma como del proyecto, pues ahí seguía, ¿no? Sí. Y ahí sigue, creo. Sí, sí, fue un, fue, un, fue un concepto. Eh, inicial, también fue modelo de negocio que fue así de prueba y error, prueba y error hasta llegar a lo que fue Joe Chip, ¿no? Ya al momento de que y, y lo, se vio muy natural, porque en el punto en el cual transiciona de Nerdo Supplies a Joe Chip, es que literalmente ya estaba todo. O sea, ahí fue cuando la verdad fue, fue complicado para mí, porque pues yo ya estaba muy arraigado. O sea, es como si a ti te de dijeran, güey, viniles chiles ya, no. o sea, sorry. ¿No? Sí, porque es parte de ti el proyecto. Exacto, no? Sí, ¿no? Sí, sí, y, y ya, o sea, sí es un proceso complicado, pero te das cuenta que al final de cuentas todo el trabajo lo hiciste y todo eso tú ya lo tenías. Entonces fue nada más, literalmente, cambiarle el nombre, ¿no? y La etiqueta, ponerle otra y vámonos. Sí, sí fue complicado porque, pues ahí fue justo el. fue en plena pandemia todo ese. Sí, el sí tema de, de, de Joe Chip, de Nerdo a Joe fue en plena pandemia. Pues sí, sí fue un poco complicado, pero ve, eh, este. Le, le metió como mucha motivación al, al mismo proyecto. Sí, qué chingón, güey. Sí, yo también creo que. Además, creo que la pandemia nos ha dado, ya lo he dicho, independientemente de todo lo malo que ha dejado eh, en muchos sentidos, pues también dejó muchas cosas buenas entre eso, pues muchas transformaciones, muchos uh -huh. cambios, eh, muchos, por ejemplo, volver a grabar yo, eh, no, much a todos, a todos, sí. a todos. los que he platicado, creo que la pandemia dio como ese, sí, muchas cosas valiosas. Sí, no sé cómo llamar ese bálsamo. Eh... Y luego, güey, te voy a preguntar algo antes de, de, de, de ahondar con, con, eh, con Chip y, y con Red Monster también para, para platicar eso, pero te voy a preguntar algo como muy específico. Esto del juguete, güey, tú lo veías como harto hoy, güey. Eh, lo querías sacar nada más como con un coleccionable. Te pregunto porque también está, que están muchos estos Match y estas, este, por referencias de estas cápsulas, eh, pues de muchas series, güey. ¿no? Sí. El Starboy. Sí. Pero para ti, o sea, tú en tu visión o en lo que quiere proyectar Chip es un art toy, bueno, o sea, tú lo vendes como art toy, lo concibes como un art toy. ¿Cómo? Sí, sé que el concepto de art toy es muy, es a la vez muy cerrado y a la vez también abierto, Ajá. ¿no? O sea, hay muchas interpretaciones del concepto de art toy, pero desde chip lo vemos como un coleccionable. O sea, todos los artículos que sacamos desde Chip lo manejamos como coleccionables. Sí, es, el, es la médula espinal de cada colección, porque a partir del juguete es donde salen todos los artículos satelitales, ¿no? Lo que es streetwear, lo que es housewear, que le hemos metido un poquito más al tema de housewear. Ajá. Este, pero sí, que quien dicta es siempre el eje principal, es el juguete. Entonces, desde Yochip lo hemos visto siempre como a manera de, de coleccionable. Eh, y puede ser así, o sea, lo, lo que hacemos en Yochip Red Monster es resina, ¿no? Resina principalmente, es, es una plataforma muy noble que poco a poco se fue ganando el respeto dentro de la escena porque por eh, la, la resina era muy muy, sí, <risa> muy ningoneada, siento a veces, pero ya se le empezó a, a, a dar el lugar que se merece dentro de la resina y dentro de los mismos coleccionables que manejamos en Joe Chip, si sí tratamos de, de darle como otro giro eh, y creo que tanto yo, del lado digamos más administrativo, más de curaduría, y también del lado técnico y artístico de lo que es Chucho Rojas, eh, ha, ha todo ido evolucionando como a la par, ¿no? Porque cada vez tratamos de hacer cosas un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Sí que tenga ese twist, pero cada vez lo queremos hacer más sutil. Okay. Eh, ¿Has visto cómo eran los trabajos de Chucho y cómo son los trabajos de Chucho en el aspecto de que eh, no sé, era un poco muy literal el, el, las piezas que, que llegaba a sacar, ¿no? En cuanto, no sé, los de he y todo, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, eh, con, en pláticas conmigo y con Chucho siempre fue de hay que hacerle de esto, hay que darle este giro, hay que tratar de que sea más sutil. Entonces, cada vez, es, y digo, todavía es un work in progress, pero se va puliendo el, el concepto, ¿no? y al momento de que entra a la ecuación que Cristóbal como director de arte o cualquier otro artista con el cual estamos colaborando como que siempre le da ese refresh al concepto muy muy muy muy ñoño que tiene Chucho y que tengo yo como que darle otra otra otra dimensión al, al, al juguete y poderlo cerrar un poquito más general pero a la vez también suena muy mamado pero a la vez más específico no en el caso específico del, del Starboy no que es Ajá. Así. Ok, pero entonces, sí es para ti, tú como coleccionista, güey, no como, como director, sí para ti sí funciona como Artoy. Sí, sí, sí, sí es como Artoy, pero te digo, nosotros desde Joe gustamos generalizar, como, lo gustamos generalizar como coleccionable, güey. Sí, porque coleccionable llegas a más público, ¿no? Sí, exacto. Bien, aparte. Sí. Sí, obviamente, pues sí, o sea, sí dentro de la misma cápsula, o sea, todos son coleccionables, pero ya categorizando si es, si es el harto y okay. el arte y la colección, ¿no? Ok. Eso está chingón. Bueno, yo también digo, te preguntaba porque también ahí por ahí siempre está el tema de, de que si estás basado en una licencia, si no lo estás, güey, uh -huh. eh, Que bueno, ya son como, como tú dices, el, el concepto de Artoin como tal, pues la, la RAE o quien tenga que hacerlo, pues no existe, güey. ¿no? Sí, exacto. No existe ese término oficialmente, aunque pues ya el paso del tiempo y de los años. Sí, te ha dado la, la, generalidad. ¿no? Ya, ya, ya, por ejemplo, yo creo que lo más acertado es lo que está en Wikipedia. Pero sí, al final de cuentas es muy abierto. O sea. Sí. Yo, para mí también, yo creo que sí. Si el que tengas una licencia o no, no tiene que. O sea, no es algo que te dicte si es harto o no. Sí, exacto. Es más la forma en la que lo interpretas. Sí. Creo yo. Sí. Este. Y ¿Cómo? ¿Red Monster, güey? Cuéntame. A ver ahí, ¿cómo está ese pedo? ¿Cómo te integras? Porque creo que ya estaba. Uh -huh. o, tú llega, ¿O tú llegas a crearlo? con con Chucho? ¿cómo está ahí? No, ahí quien creó totalmente Red Monster fue Chucho Rojas y sus hermanos. Hugo Rojas e Israel Rojas. Uh -huh. Los hermanos Rojas crean Red Monster. Uh -huh. eh, yo conozco a Chucho cuando Red Monster llevaba, yo creo, como un año o dos de existencia. Eh... Me estuve involucrando como con ellos en algunos proyectos, eh, uh -huh. trabajamos juntos, eh, específicamente con Chucho trabajo muy bien, o sea, como que ahí hicimos buena mancuerna a manera de, de complementarnos, o, sea, porque, o, sea, yo, o sea, yo creo que con Chucho es primero que nada mucha admiración con ese güey, porque uh -huh. yo creo que es de los mejores escultores que hay aquí en México, y tiene una manera bien peculiar de trabajar o sea, como que a veces me sorprende ese güey así le puedes sí. dar un narabato o sea, yo le he hecho así de ah quiero como que esto güey y sí. dos horas, tres horas, ya tiene el volumen, ya tiene los detalles generales y eso, wow, este güey, qué pedo sí entonces, este sí, Chucho es, es muy talentoso, muy, muy rápido en trabajar en ese aspecto eh, conozco a Chucho empezamos a trabajar, llevamos proyectos se da cuenta que yo lo puedo gestionar bien Ciertos, ciertas colecciones que llegaban a salir de Red Monster Que salieron en su conjunto con Nerdo Que ya empezaba en ese entonces Red Monster y Nerdo Como digamos como eh, eh, marcas hermanas Un poco así Ya estaban colaborando Ya estábamos ¿no? colaborando okay. Pero ya en el punto de Joe Chip ya la fusión fue natural no O sea como que digamos que Como lo vemos internamente Es Red Monster es el taller de producción Y Joe Chip es el frente comercial Actualmente, okay. dentro de Red Monster Aparte de las figuras que nosotros llamamos estándar Que son los, los Toys Llevamos otro tipo de líneas de negocio que poco a poco también han ido creciendo, que son los volumétricos, este, ciertas tipo de piezas más como para galerías y cosas así. Uh -huh. Pero este, a final de cuentas, todo toda la producción y la parte de escultura y toda la parte técnica cae con, con Red Monster. Yo con Red Monster llego a la, a la dirección, más bien a gestionar los proyectos. Eh, y ya con Chucho fue, se, se dio de manera muy, muy natural ya. El, el paso a, si ya dirigía a Yoshi, pues también estar apoyando sí, sí, sí, sí, la dirección hombre. de Redmonds. Sí, que qué bueno que decíamos hace ratito, creo que era lo que... Parte de las cosas que faltaban en, con Chucho y con, y con sus hermanos, pues era eso, ¿no? Ya tener... Eh, pues sí, güey, como un caminito, güey, porque todo estaba regado, güey. Sí. Yo que conozco ese cabrón, siempre <ríe> ha sido así. Entonces, qué bueno, güey, porque también creo que gracias a eso ya se han dado... Eh, todos estos proyectos de eh, que pues que, han, que se han venido no que, porque, sí. que por ejemplo eh, se pues trabaja ya con marcas grandes de, de, de pues no sé Netflix HBO y todo esto sí. y yo, es parte de eso ¿no? Sí. Yo, yo quiero pensar sí exacto sí y a final de cuentas yo creo que logramos ya establecer en este punto como que una estructura organizacional bien chida en el aspecto de pues de que este Chucho ya lidera la parte del taller muy bien, eh, junto con sus hermanos, con, con Hugo y con Isra. Yo les ayuda a gestionar los proyectos, en cotizaciones, en cronogramas, pues en todo lo que es la dirección. Este, Pero siempre hay una retro así eh, constante entre, entre Chucho y yo, ¿no? Es Pues yo estoy yendo diario al taller, aunque sea mediodía voy. Este, pero es casi casi de cómo va este proyecto, qué onda con esto, ideas de nuevos proyectos, o sea, la conversación con Chucho siempre es, es continua, ¿no? Y con sus hermanos por, por ende, ¿no? Por, porque ellos ya en la parte técnica y ya a, la, a las manos a la obra, ellos son quienes hacen posible pues todo, toda la producción. Sí, pues ahora sí que son parte del... O sea, son, me decías hace ratito que son, ¿qué? 10 personas trabajando ya en sí, el taller, exactamente ¿no? Wey? 10, 10 personas. Sí, ya. O sea, y está bien chido porque, o sea, con Chucho Red Monster inició en su casa, solamente ¿Ah? él y sus hermanos, ¿no? Sí, sí. sí yo, para... yo me acuerdo, fíjate, antes de que de que paran la sortea de su casa, ajá. yo me acuerdo que su taller era, creo que su sala, güey. Yo cuando le iba a visitar hace años, ajá. ahí la tenía y después se fueron para vivo, sí, y eso. Ya están en la nave esta, ¿no? Sí, sí, ahí ya tenemos otro otro taller ya más grande ya como ¿Sí? ya un taller como tal sí ya ahora sí un taller sí y ya dentro del mismo taller también la de como es una oficina en la cual pues ya podemos checar todos los pendientes este y bueno también están todo el tema de las de las impresoras las de filamento las de resina las ya cosas. le pasaron a meter también de no. que es necesario yo creo sí. que sí para apoyarte y para cosas procesos rápidos creo ya es necesario sí y, y fue una evolución natural y yo creo que también gran gran este, punto fuerte de que de esta evolución de Yochip y de Red Monster ha sido como la preparación de todo el equipo no como que siempre tratamos de estar preparándonos por ejemplo Chucho el, el Chucho es, es un caso bien peculiar porque fue o sea el esculpe tradicional no a mano uh -huh. pero llegó el tema de las impresoras 3D y empezó a esculpir digital o sea él de, de cero empezó a agarrar su computadora de si y vámonos empezó a hacer el, el, el, la escultura digital y siempre está viendo cursos, siempre está viendo este, cómo aprender ciertas cosas técnicas dentro del programa. E Incluso ya llega un punto en el cual yo creo que por eso las piezas salen con gran calidad, porque hay un mix de técnicas de chucho, o sea, tanto, tanto este, manual y tradicional como digital. Okay. Entonces, por lo general, siempre no se sé, inicia la pieza este, digital. Se imprime y los últimos toques, pues él ya sabes perfectamente, interpreta el volumen y a manita, ¿no? ¡Qué chingón! Pero sí... Sí, sí existe, también creo que sí existe esa evolución, o sea, sí lo notas, creo, también. Sí. O sea, no nada más en la en el trabajo final de como tal del, de la pieza, sino también como en todo este, A mí este tema de las ideas y de ir como bajando los, los conceptos en una pieza, pues también es súper importantísimo. Sí, voy, sí. Es lo primero, güey, porque pues puede tener la mejor técnica del mundo, pero pues si vas a sacar algo igual, güey... Sí, Exacto. Pues, o sea, no, no, tiene, no estás aprovechando eso, ¿no? Sí, no, y allá deberías de ver el pizarrón de la oficina, o sea, de... de... ahí hacemos como... le hicimos un bucket de proyectos que no han salido, este... porque siempre hay algo, y nos pasa luego ahí a Chucho también y a mí, es de que eh, estamos trabajando en algo y nos llega otra idea y en chinga empezamos a adelantar a otro, o sea, como que todo va... Eh, proyecto tal, la adelantas acá, la adelantas acá, la adelantas acá. Okay. O sea, como que todos van en paralelo y ya los que vemos como que van madurando y que nos sentimos muy naturales ya de sacarlos son los que le damos, vamos dando salida. O sea, como que mmm, trabajamos mejor en el aspecto de no ir un proyecto, acabar uno e iniciar otro. Sino que tenemos varios en paralelo, al menos internos, dentro de lo que es JoeChip, Manejamos muchos proyectos paralelos, se les va avanzando y ya el que vamos sintiendo más evolucionado más maduro es el que sale okay. y así va sucesivamente va o también este pues también allá manera de, de línea de negocio pues los restocks no los restocks son los que también nos ayudan mucho ahí a estarle dando mucha batería al taller este de piezas que sabemos que la gente nos sigue pidiendo y nos sigue pidiendo sí ya el restock ya yo creo que ya es Sí, es como, la, es como la estrellita. Y, ¿no? y ya decir, pues, ah, qué bueno, ya la próxima vez yo sé que ya van a estar vendidos, porque sí. la primera, por lo menos en proyectos propios, también siempre está ese sí. de, de que no sabes cómo lo va a captar el, la demás gente. ¿no? Sí, y así es como en el taller nosotros le ponemos como, digamos que es el es un proyecto que se ha ganado la cinta negra, ¿no? Cuando ya nos piden un restock, y es que sí. ese proyecto, sí, este, sí, sí, sí calo, ¿no? Sí. Y, y así vamos probando con, con varias cosas. Qué chingón. Y... Red Monster, güey, a ver, están trabajando ahorita ya solo con marcas, güey, siguen trabajando con morros, eh, con independientes, porque yo he visto que mucha chamba uh -huh. es con ya ahorita las marcas, güey, pero, sí. pero están trabajando con todo, ya tienen una selección, los encolan, ya no agarran, ¿cómo está ahí? Ahí fue un proceso complicado, <risa> bastante complicado en el aspecto de que traíamos como un mix de todo, ¿no? O sea, como que... Uh -huh. A veces solamente habríamos proyectos para agencias, para marcas grandes. Ya más específico lo que se ve de volumétrico, este, en el cual tiene más injerencia este chucho. Pero también empezamos, empezamos a agarrar proyectos independientes de artistas que se acercaban. O también este proyecto interno, ¿no? como que siempre era el mix de, de las tres. Pero ahorita ya le empezamos a dar un poquito más de estructura en el cual eh, pues ya tenemos más gente trabajando dentro del taller y podemos llevar en paralelo eh, proyectos grandes con, con marcas que por lo general las marcas nos piden siempre volumétrico uh -huh. y proyectos de artistas independientes uh -huh. y proyectos internos este, Entonces... chingo de cosas Sí, entonces ahí ya... Eh, gracias al trabajo que ya hemos hecho durante todos estos dos meses se ha podido ir como asentando poco a poco ya ese flujo natural de recepción de proyectos. Todavía hay varias áreas de oportunidad y no podemos aceptar todos los proyectos que nos llegan, pero en medida de lo posible siempre tratamos de tenerlo balanceado, ¿no? o sea, proyecto marca grande, proyecto interno, proyecto artista independiente o artista consagrado, este que ya tiene su reconocimiento. Este, pero lo que in hemos intentado hacer mucho es, como, sí darle eh, no prioridad, porque todos los proyectos son importantes dentro del taller, pero sí tratar de, de que entre más proyecto independiente en el aspecto de que, pues, sabemos que a veces es complicado para el artista llevar una producción y, pues, siempre como que al, al artista independiente se le da prioridad tanto en tiempos como a lo mejor incluso en costos y todo ese tipo de, cos de cosas. Sí, que además lo importante, güey, bueno, independientemente de todo esto que dices que es súper importante, güey, que, que bien lo dices que todos los proyectos son importantes, uh -huh. pero también es importante que pues, que la gente se aviente a hacer su harto, güey, también sí. si no hay alguien o no son muchos el que lo está haciendo, güey, uh -huh. pues, también es un es algo que está deteniendo, ¿no? Sí, Como... Sí, y está bien chido porque hemos visto evoluciones dentro del mismo, dentro de las mismas personas con las que hemos tratado porque también dentro de Red Monster hacemos talleres. Entonces uh -huh. hemos, hemos tratado de hacer talleres ya más periódicamente y cada bimestre estamos lanzando un taller. Por lo general siempre es de escultura, iniciamos con escultura y se va complementando ya sea con pintura o con moldes. Entonces eh, ha habido personas que han tomado varios de los cursos, eh, o digamos que la, el, el, el ciclo. El, ajá, la línea curricular completa, y ya se avienta a hacer sus producciones entonces eso también nos da mucho gusto en el aspecto de que pues ya se está atreviendo o sea vimos cómo inició este los, el primer draft de escultura y ya al punto de que ya nos está pidiendo su propia pieza y una producción pues chida para que él pueda salir con su con su juguete está chingón esto es su tesis güey sí. entonces eso también está muy chingón güey sí te, Eso es a lo que voy güey que yo creo que eh, pues no solamente es crear güey sino bueno ustedes como taller güey sino también es Ayudar a los demás y ayudar que este pedo crezca y que, que se avienten y que... ¿Quién sabe, no? O sea, sí. uno nunca sabe, güey. Entonces siempre... Siempre es bueno que la que la industria crezca, güey, en todos los sentidos. Eh, y yo, Chip, güey, cuéntame. Ahí cómo está... Cómo está este tema de... De la dirección artística. Cómo saben... Tú eres el que lo cura al final de cuentas. Tú lo decides. Cómo seleccionan a los a los artistas que van a colaborar, pues, uh -huh. pero cómo, ¿cómo funciona? Pues, todo nace de, de ese bucket de ideas que tenemos allí en el, en el taller, en las cuales vamos trabajando poco a poco, eh, todo nace como idea, o sea, muy específicamente, como ejemplo te puedo dar el del Starboy, eh, yo desde que estaba nerdo, yo quería hacer algo con Astroboy, ¿no? o sea, como que quería hacer algo, quería hacer algo, eh, salió en algún momento algún artículo de ahí de, de Astroboy, pero no como yo quería, este, yo como, como yo lo visualizaba, ¿no? Ah, y fue no el, era el momento, no, no era, era el momento. Sí, e ese ese fue un punto importante, pero también era que no contábamos con otro con otra visión. O sea, yo creo que es bien importante, eh, no solamente a nosotros como marca, sino yo creo que para cualquier proyecto tener un director de arte así de la mano, güey. Entonces fue en el punto en el cual empezamos a involucrar a Cristóbal, al santo satán, Ajá. para la dirección de arte de, de Joe Chip, en el cual eh, yo me di cuenta que, la, digamos, que yo veo a, a, al director de arte como el, el traductor de lo que yo quiero materializar. Entonces yo con Cristóbal y con Chucho, específicamente para el Starboy, fueron este, varias juntas en las cuales era de, a ver, si el eje es, es, es Astroboy, pero yo ahí por capricho quise meter a David Bowie, o sea, tiene que ser David Bowie, <risa> tiene que ser David Bowie. Y ahí este Cristóbal entendía muy bien el concepto de, lo, de cómo podían ir de la mano ambas cosas, ¿no? O sea, como que todo el misticismo espacial de David Bowie, sí. pues con todo lo que representa a Astro Boy, <risa> hace un match ahí perfecto que muchas veces no lo habíamos podido bajar bien. Entonces fue ahí como bocetos de, de, míos, así todos, todos feos, ¿no? Ya sabes, doodles ahí medio erizones. Se los usaba Cristóbal, los veía, los dibujaba, los trazaba, hacía lo que siempre eh, hacía Critos, este es un moodboard, o sea, de a ver, vamos por esta línea, vamos por esta o vamos por esta, ¿no? Y ya es este de varias opciones, era chucho a ah, qué, qué. Porque también es bien importante, porque nosotros nos podemos mal viajar en, en la pieza, ¿no? Pero Chucho es que dice, a ver, güey, esto no va a salir bien en escultura, la estructura está muy... Sí, no, va aguantar, no va a aguantar, está muy delgado, tiene candados, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, el primer draft del Starboy era así volando y con fuego y así, no mames, ¿no? O sea, entonces tratamos de bajarlo de una manera más minimalista, eh, por así decirlo con la Dirección de Arte de Kritos y ya digamos que era Input mío, Input de Cristóbal e Input a Chucho. Entonces, el, en ese proyecto, el proceso, es, el es, el, es el proceso que generalmente se sigue. Es este, idea, dirección de arte y ya conceptualización de pieza y ya este, la materialización de la misma. Eh, que siempre puede ser, no puede, bueno, puede que sea eh, en un orden diferente porque a, a veces luego nace la, la pieza de, de la escultura de Chucho, Chucho. y ya después se hace el, conce, el concept art este, que va a involucrar todos los artículos satelitales okay. eh, pero siempre es eh, un, un gran punto tener una buena dirección de arte Sí, en, el, o sea, en algún momento deben de existir esas tres partes ¿no? sí. o sea, huevo, o sea, sí, huevo. sí, sí, sí y, y, y es como yo alguna vez le decía a un colega así de que em, empezaba a iniciar su proyecto de arte hoy y muchas veces... Eh, y lo he visto con varias personas y con varios proyectos que quieren ser como podólogos, ¿no? O sea, como que quieren llevar... Entiendo que es un proyecto personal muchas veces, pero está bien involucrar a más personas, sí, otra visión, en la cual no, no, no es que se vaya a cambiar tu, tu concepto original, sino que lo va a enriquecer, ¿no? Ajá. Que también debes de encontrar a alguien con quien hacer buen match, ¿no? Y que te entienda perfectamente tu visión, que yo creo que es lo más complicado Y sí, lo más complicado pero sí, creo que tienes toda la razón, güey. También creo que hay que dejarse ayudar, güey. Hay que también saber cuándo buscar ayuda. que eh, Si luego una vez es por estar clavado, como que tú solito la cagas por, por aferrarte a algo. Ajá. O no viste algo que otras personas lo están viendo. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Ese proceso también creo que es... Esa ayuda también creo que es, es necesaria, güey. Eh, te voy a, y ot otra cosa, güey. Eh, también estábamos platicando hace ratito que... Que ya tiene que un año que no... Que ya te saliste a trabajar y todo ese tema. Uh -huh. que, que cada que me cuentan eso, güey, yo, yo digo... Bueno, qué chingón, güey. o sea... <ríe> qué chingón porque se siente bien bonito. Eh, lo que decíamos, ¿no? Toda sí. la, la satisfacción. Independientemente de, de que sabemos que no es fácil. De que... de lo, Las complicaciones, todo este tema. Pero también la parte de satisfacción. Sí. Creo que es más grande, güey. Sí. Yo creo que es más grande. ¿Cómo, eh, cómo lo has vivido, güey? Y cómo... ¿Se puede? O sea, ¿se puede vivir, güey? Sí, sí se puede, <risa> pero tienes que trabajarle un chingo. Eh, yo creo que ese proceso de dejar eh, mi trabajo de profesión a este proyecto, ya, yo, como que yo ya, yo ya lo visualizaba internamente, uh -huh. pero no me atrevía, ¿no? O sea, como que no, este, no daba ese paso de que eh, pues la, la, la neta cuando estás en un trabajo corporativo Estás en una zona de confort muy chida sí. O sea, todo lo tienes muy periódico eh, Es una administración ahí este, asistida, por decirlo así Ya cuando pasas a un proyecto independiente es, Todo eh, eh, está sobre ti, ¿no? Todo, tú tienes la responsabilidad sí, de güey. todo de pe a pa Si no sales, si algo falló, sí. güey, ya es tu pedo Exacto, entonces ahí es más que... Sí se puede pero tienes que trabajar un chingo o sea no es como de a ver este, voy a dejar mi trabajo para mañana poner un, un proyecto ¿no? se puede hacer pero yo creo que el, el camino más fácil es trabajar sobre tu proyecto darle madurez y ya que veas que tienes bajado no nada más la parte que te gusta Sino también las otras partes que, que no te, no te gustan. Gusta, todo lo administrativo, financiero, logística, o sea, etc. Sí, sí, sí. Que es bien complicado, la neta, ya como, a, como independiente. Eh, ya que lo tienes bajado, ya que lo tienes vivido, ya que lo tienes recorrido. Yo creo que en ese punto ya se puede decir, va, ah, órale, me voy a aventar. Y aún así es bien complicado. Sí, sí, sí, güey. Cu pues no sé, güey, ¿llevas cuánto? ¿Un año? ya ¿Crees que ya estás...? No, todavía así, eh, ahorita estoy como en una en una etapa de estabilidad, un poco así, pero sé que están sus picos, ¿no? O sea, todavía me estoy aclimatando al, al cambio, pero sí, pues es que sí, o sea, fueron ocho años en los cuales estuve trabajando en la industria de claro, tecnología no de te y pues uh, sí es muy diferente, ¿no? Cada, cada industria tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tú, tú lo conoces perfectamente, sí. eh, pero yo creo que en el punto de poder tener tu propio proyecto y trabajar con personas que realmente valoran lo que tú estás haciendo, yo creo que eso no eso es lo que le gana a todo, ¿no? O sea, poder trabajar con personas responsables y que tengan la misma visión que tú, sí. está bien chingón. Y es lo más difícil también creo que encontrar a alguien con que pueda existir, eh, que tenga la misma pasión que tú, no la misma visión porque pues si no no no habría un avance pero uh -huh. sí la misma pasión güey, el mismo compromiso sí. eh, un buen entendimiento que era lo que decíamos ahí no no es lo mismo eh, conocer o toparte a alguien que tiene esa pasión contigo y también que en lo que te gusta por ejemplo a mí el harto hoy, yo cada que platico con alguien que tiene esta pasión que yo tengo, güey, digo, no mames, qué chingón, porque, sí. porque incluso hasta la plática es diferente, sí. eh, la percepción, el ayudar, güey, y el colaborar, uh -huh. es diferente a alguien que solamente lo hace por, sí, por el video, por eh. hacerlo o por negocio o porque es un capricho, Exacto. o porque, este, no tenía nada que hacer y le quiso hacer, que también no está mal, sí, está bien. pero si sí el pero sí no es el mismo gusto, o sea, sí, sí no es lo mismo, ¿no? Y a lo mejor tú no le va a echar las mismas ganas o no le va a dedicar el mismo sí. amor que tú le estás dando, ¿no? Sí, y, y yo creo que, digo, afortunadamente, ya que lo veo en retrospectiva, yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado es haber dejado Nerdo y, e iniciar Joe Chip en el aspecto de que empiezas a valorar un poco más a la gente, ¿no? O sea, que realmente te rodea o que llega a trabajar contigo, ¿no? O sea, como que sí llegas a, a ver la, la calidad de personas al momento de trabajar con ellas, en el aspecto de que, pues, sabes que tienen el mismo compromiso, no solamente con su ingreso, y con su trabajo, y con su arte, sino también con las personas que lo rodean en el mismo proyecto, ¿no? Yo creo que es muy... cuando es, se llega a una armonía de esa, de esa... de ese nivel, yo creo que todo jala bien chido. Sí, sí, sí, sí. Sí, a huevo legal también creo que es lo más difícil, pero... Pues se puede lograr también. Sí, sí, sí, sí, sí. porque también puedes salirte, o sea, puedes salirte y dejar todo, eh, empezar, pero también si no tienes ese respaldo y esas, esas mancuernas, pues también se va a complicar más. Sí, yo. Sí, y, y digo, yo, yo soy bien afortunado en el aspecto de poder trabajar con, con personas, o sea, con, con excelentes seres humanos, pero también con personas que son como líderes en lo que hacen, ¿no? O sea, Critos es uno de los mejores directores de arte de aquí de, de México, Chucho Rojas no se diga, Israel y Hugo también en el aspecto uh -huh. técnico de cómo resuelven las cosas, la o sea, porque también es una arte, o sea, poder, o sea, acá también tenemos departamento de bomberazos 24-7, <risa> este, pero la manera en la cual pueden resolver ellos es así como que, wow, o sea, yo no me dejo de estar sorprendido de la manera en la cual se pueden resolver los proyectos con ellos. Sí. Sí, todo ese respaldo es lo que te digo, güey. todo, sí. eso, todo eso es un gran respaldo eh, para uno como persona y, pero también al proyecto, güey, sí. ¿no? a la marca como tal. Te respalda un equipo de trabajo que, que realmente, pues es eso, güey. Está sí. comprometido con, con, también lo que nos gusta, que yo sí. creo que también por eso lo, por eso son así, güey, porque son comprometidos y cuando te comprometes lo que haces. Eh, que te gusta, güey, lo haces con más ganas, con más entusiasmo uh -huh. y ni pedo, ¿no? Cuando hay que afletarse, te afleta. Tío. Sí, sí, <risas> y sí, y eso te digo, y, y tú lo has visto, ¿no? O sea, para poder sacar el proyecto a, a flote cuando ves que ya está, dices, híjole, esta semana no estamos saliendo, está bien, está bien erizo, siempre como que es de, pues, ni modo, a chingarle, ¿no? Porque esas, ese tipo de bajones son los que personalmente sí, a mí me afectaban y, o sea, como que me desactivaban, ¿no? Entraba en modo de inanición y decía, no, ya no quiero ni madre. Pero, eh, pues, saber que, por ejemplo, este, ahí en el taller están esas personas que están apoyando y que, le y que le chingan y que le chingan y que le chingan y su trabajo es más físico, dices, no, manches, o sea, de todos lados se trabaja, de manera diferente, pero pues, hay trabajo. De pero también. se trabaja y se chinga. Uh -huh. Y además, por ejemplo, te que dices eso, también está bien cabrón los tiempos. Porque pues, a la resina no le puedes hacer, acelerar más. güey A la sí. pintura no le puedes acelerar más. Y también sí. es una pinche frustración. No, y esta madre tiene que salir. Tengo que esperar porque ya no depende ni de ellos, sí. ni de ti, de nadie más que del pinche. Sí. Que, que lleva la pues que se Sí, el material, material, la naturaleza del material, sí, y, y como te digo, ellos lo tratan siempre de empatar muy bien, digo, hay veces en las cuales sí hay retrasos y sigue habiendo retrasos, pero son puntos de mejora que se van puliendo. Y a final de cuentas, eh, o sea, lo, yo, yo quedo muy sorprendido y agradecido con los chicos ahí dentro del taller, con, con Hugo, con Israel, con Balta, con Manson, o sea, todos los que nos apoyan dentro del taller, que se fletan la chamba física para poder sacar los proyectos, porque cuando llega a ver así entrega sobre entrega, son de que no duermen, o sea, se la viven en vivo tres días seguidos. Adentro del taller algún, próximamente espero que vayas para que ya conozcas. Eh, el, el punto actual del taller, hay incluso como dormitorios, porque no, o sea, la, la chamba es bien física y bien extenuante. Sí. Pero pues, a final de cuentas, lo que te digo, el compromiso está de todos lados. Sí, sí, sí. Sí, a huevo. Creo yo que sí. Solamente así se puede ir creciendo y mejorando, güey. Yo también creo, yo también creo eso. Y, y justamente todo esto que cuentas también le da eh, ese valor, güey. Y ese plus, también siempre lo he dicho, güey, que, que, por ejemplo, el Starboy, güey o Larale, güey, o este, cualquier cosa, el maestro Roche todo este pedo, uh -huh. pues no solamente es que tú lo veas así en tu repisa, sino todo el trasfondo que tiene, güey. o sea, uh -huh. todo este trabajo que existe atrás de él, güey, yo también siempre lo he pensado que también por eso el... todo, todo en general tiene su trabajo, pero también el el valor o el plus extra que se da el precio del por qué las piezas uh -huh. es por todo esto que está atrás güey lo sí. sea, que se maneja atrás güey sí. es, es realmente es lo que te estás llevando wey. Sí, y, y justo en ese punto yo creo que el poder llegar a que tu pieza sea una buena venta ya ya, ya pasar de, de la pieza a un producto coleccionable que pueda ser valorado por un público en general yo creo que todo ese trabajo, como tú dices, está detrás. Pero también lo que nos ha ayudado mucho es, y, y tú lo has visto, o sea, es, es de coleccionista o de este, que le gustan los monos a coleccionista. Ahorita estoy poniendo ese, ese, ese concepto como ejemplo nada más, ¿no? Porque nosotros sabemos qué valorar cuando recibes una pieza, ¿no? O sea, desde que lo recibes, desde que lo abres... Los detalles, esas referencias, algunos easter eggs que lleva a ver escondidos dentro de la pieza, como uh -huh. que todo ese tipo de detalles van agregando la propuesta de valor, no solamente del juguete, sino ya como del, del, del arte en, en ese aspecto cuando lo estás comprando, ¿no? Eh, y me gusta mucho el ejemplo del Starboy porque, o sea, no digo que las demás piezas no las hayamos trabajado igual, pero yo creo que es el que pudimos documentar un poco más y en el que lo vivimos un poco más holgados el, el proceso, ¿no? Porque siempre estábamos en un rush, en un rush. Entonces, en este proyecto en específico, sí fue de, a ver, hay que tomar nuestro tiempo, eh, porque queríamos que justo esta fuera la pieza de aniversario. Entonces, ahí como que se le metió todo el, el, el, el cariño, la paciencia, el, el... A ver, si no sale, no hay que apresurarnos, pateamos, de hecho, pateamos la, lo, la, el aniversario dos veces para que saliera muy bien. Hicimos una, un test del lanzamiento, un pre-launch, por decirlo así, en plástico macizo. Ajá, sí, es cierto. Y ahí fue como: a ver, vamos a hacer este pre-launch ahí para ver cómo va. Si hay que adecuar algo, es momento de ya para el, la, el aniversario, pues poderlo tener como nosotros lo visualizamos y como nosotros queremos. Que creo que también se nota, ¿no, güey? Porque ahorita que dices eso, güey, pues por ejemplo, fue el del aniversario, güey. Hicieron uh -huh. acá, por acá está el, el chiquito, güey. Uh -huh el mediano que no tenemos aquí sí, y el no. grande güey este además eh, lo intervinieron artistas güey uh -huh. se presentó güey sí. o sea todo sí se notó güey también que sí le dieron esa oportunidad güey sí. al starboy güey y también a ustedes güey bueno a yoachir como tal güey uh -huh. darle ese ese festejo también también sí. creo que era necesario sí y justo eh, de, de hecho este el, la pieza la pensamos como una trilogía o sea, una trilogía de piezas. De hecho, en el vaso de aniversario está como el boceto eh, inicial de cómo pensábamos manejar el, el, el toy. Entonces, eh, lo que decidimos fue, pues vamos a iniciar con este, que es digamos que es el modo apagado. Luego va el modo prendido y ya el modo vuelo. O sea, van a ser van a ser tres versiones de ese. No, ¡Qué chingón! Güey. Entonces... Eh, lo misma la misma preparación, la misma planeación y buena conceptualización de la pieza nos, nos dio pie a poder hacerlo una trilogía. Y eso no sucede con todas las piezas que sacamos. Entonces, cuando nos gusta una pieza y la pudimos trabajar bien en, en el concepto, que te digo, todo radica desde ahí, podemos eh, darnos el lujo de, de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Qué chingón, güey. Mm -hmm. eso, eso está chido, güey. Y que por cierto este tiene una variante, ¿no? El, el, no trae las botas y trae. Ajá, trae. Ah, fue para el sneaker fever. Eh, fue una versión especial que traía unas unos jeezy en lugar de las botitas, sí, traía sí. unos jeezy. Y ese sí lo, de, lo, lo decidimos dejar exclusivo de ahí y ya. Qué chiste. Mm -hmm. Pero sí, o sea, la pieza también le fue le fue chido en ese en ese momento. Qué bueno, güey. Qué bueno, está chingón. Qué bueno que hay más estar, Bueno, yo porque también soy fan de. Sí, se me dado de, cuenta. De, de Astro Boy, güey. Este. Eh, ¿Qué viene, güey? ¿Qué viene para Yoichip? Para Red Monster, sé que siguen trabajando con, con todos los proyectos y que a lo mejor hay unos que me puedes decir, güey. Pero uh -huh. para Yoichip, ¿qué viene? Pues más, más Star Wars. No, no te creas. Es otra vez lo que acabo de decir ahorita. No, este, dentro de YouTube, ahorita, como te comentaba, en el aspecto de estar estabilizando eh, los lanzamientos dentro del taller y de los pedidos dentro de Red Monster, porque eh, lo que fue finales del 2021, inicios de este, que ya no es inicios, ya, ya estamos para mitad de, del año, sí. todo fue trabajar en volumétricos. Yo creo que este todo todo este tiempo ha sido volumétrico, volumétrico y algunos pedidos externos eh, Nos dio tiempo de hacer planeación interna, conceptualización dentro de Yochip uh -huh. porque sí fue... O sea, desde que nació Yochip, que fue 2020 a finales del otro año, era lanzamiento sobre lanzamiento o sea, ¿Y tenían, que ¿Tenías calendario ahí, güey? O... Sí, sí, era un calendario, entonces sí fue, fue, muy, eh, fue muy... Sí fue muy cansado porque pues dentro de esos dos años fueron fueron 11 lanzamientos, o sea, 11 lanzamientos, fueron 15 juguetes, a las cuales te digo, es desde el proceso de conceptualización, planeación, so este, chico, la escultura, ya, la, ya el tema de, de marketing, la foto, eh, anunciarlo, o sea, como que todo ese proceso por 11 veces y había colecciones que no nada más tenían un juguete, sino tenían dos. Entonces sí fue ahí como que decidimos eh, ajustar un poco a esa periodicidad, bajarla, sobre todo porque había personas que luego nos decían, ay, ah, es que eh, salió este, el Starbo y, y el siguiente salió, este, no sé, el Avenus o el, o el Homero, este, y, y no, aguantenme, apenas estoy este, recuperándome de ese. Entonces quisimos eh, como que ajustar ese seasoning más como al coleccionista, o sea, como que tú, Oscar, digo, sabemos que varía mucho entre las personas, pero aproximadamente cada cuando compras un, una nueva pieza, ¿no? O sea, te podría, no sé, sea, tú puedes decir, no sé, una cada semana, una sí, pero ves, cada semana. Pero es que luego los coleccionistas no solamente es como, como tú, güey. O sea, uh -huh. tú aquí tienes Harto y güey tienes lo, todo lo que dijiste. Güey. Ajá. Pues hay veces que salen lanzamientos de cada uno cada mes, sí, y, no y si ya y si ya te empalman dos o tres, güey, de ah, una misma línea, sí. ya te chingaste y no puedes agarrar todo, wey. Sí, y es y es, y es imposible, a tú como coleccionista ir al día, sí, ¿no? Wey, es muy pues complicado. Tratamos de ajustar ese, ese calendario más como a, a, nos, a nuestros clientes que poco a poco vamos conociendo, a que pues eh, no no te voy a lanzar un juguete hoy una pieza premium y al siguiente mes otra luego luego no sino que ya vamos a tratar de hacerlo un poquito con un, más de espacio entre lanzamientos para que justamente también la, la gente pues pueda irlo coleccionando este ahora sí que colección a colección ir teniendo su su, ahora sí que toda la línea de Joe porque ya tenemos varias personas que han tenido como todo lo de Joe Sí, sí, conozco a varios que tienen ahí, cada que están esperando, que también eso es un logro güey, ¿eh? también sí. tienen ahí tu tu, pues, tu célula de fan güey, también ya es un respaldo bien chingón güey, sí. y no cualquiera lo tiene Sí, y fue ahí como un proceso y también lo que luego platicaba con ciertos amigos y colegas que también van iniciando proyectos, es de que pues es que no se vende ninguna pieza, hice mi producción y no se vendió ninguna. Es de, Pues es que es de tenerle un chingo de paciencia. Sí, o sea, y tampoco es y de así, la noche a la mañana. Y así siempre es, de que pues sí, o sea, no vas a tener tu... No se va a hacer un sold out de la noche a la mañana, ¿no? sino es que es trabajo, trabajo, trabajo. Y también el, el aspecto de poder encontrarle ese valor al stock, ¿no? porque muchas veces eh, conozco muchas personas que sacan su pieza y luego... Eh, no se vendió en su ventana que ellos consideraban de lanzamiento y ya la ves al otro día y ya eh, al 40% de descuento sí, como, como de saldo, ¿no? No, o sea, el es tu stock es tu es tu obra, sí. o sea, dale dale ese aire, dale esa respiración a que la gente lo conozca. Porque muchas veces, muchas personas piensan que solamente su única plataforma de exposición es Instagram, ¿no? Entonces, y sí, es una gran herramienta, pero muchos se limitan no a no que toda plataforma de exposición es Instagram y no. Debes de tenerle paciencia a que la pieza llegue a las manos correctas, al coleccionista correcto. Al evento correcto. Al evento correcto y vas a ver que tu pieza va a empezar así... Lanzamiento, lanzamiento, sold out, ¿no? Y es algo que nos ha dado mucha satisfacción, porque sí, como comentas, en los últimos lanzamientos de Yochip es que hacemos el, el teaser, anunciamos la, el, el lanzamiento, y ya en el lanzamiento, en, en horas, ya tenemos un sold out. Qué chingón, güey, uh -huh. sí, sí, sí, también sí lo he notado, güey. También pues ese es, eh, yo creo que ya descubrieron esa fórmula, güey también llegaron a las personas que tenían que llegar en un principio porque sé que se puede ir creciendo y mejorando cada vez, uh -huh. pero por lo menos la base ya está bien sí. cimentada, güey. Entonces sí. también eso, eso se nota, güey, y también está muy chingón, güey. Uh -huh. mm -hmm. Qué bueno, güey, me da mucho gusto. ¿Y dónde pueden, este, de todos, bueno, yo de todos modos pongo aquí las cortinillas de las redes sociales y todo, güey, pero... Eh, Dónde están, güey. Dónde pueden comprar su página. Dónde tienen merch. Si es que todo les queda. ¿Cómo, como Este. Generalmente todo lo tenemos en la página joachip.mx. Okay. Eh, tenemos algo de stock. Ahorita no es mucho, eh, pero eh, lo que estamos tratando de hacer son lanzamientos bimestrales. Entonces la dinámica para la gente como que no conoce cómo es es de que nosotros anunciamos el lanzamiento, este, la colección que vaya a ser eh, ya sea por, por nuestro newsletter de correo electrónico, la página eh, Facebook, Instagram eh, principalmente. Eh, anunciamos el teaser, anunciamos cuándo va a ser el drop de la colección. Uh -huh. sí, sí tratamos de poner siempre el día específico, a veces no la hora, porque luego muchas veces sí. las personas nos reclaman de que, hoy oh, <risa> es hora estoy trabajando, <risa> hoy oh, es hora estoy durmiendo, así como que la neta no se le puede dar gusto a todos <risa> en cuanto al horario, pero tratamos de, de que sea un horario neutro para hacer el lanzamiento en la página y subimos las unidades que hicimos en esa producción. Hay otras veces que también manejamos otra línea, que es la preventa en las cuales tratamos de tener una preproducción ya lista, este, ahí un, hacemos un forecast de, de, de piezas, este, en las cuales la ventana de entrega siempre la tratamos de hacer ya poco a poco menor. O sea, si sacamos una preventa, tratamos de que sea de una a dos semanas la entrega. Porque también ha sido también dentro del taller otro tema, poder manejar líneas de producción, ¿no? O sea, ya, sí. ya pudimos estandarizar un poco el tema de que, a ver, esta es línea de producción, este taller, esta es línea de producción resinas, esta es línea de producción moldes, esta es línea de producción impresiones, esta es línea de producción chucho, escultura, pintura. este digital, esta es línea de producción pintura, esta es línea de producción logística, bueno logística ya entra dentro de otra cosa, pero las líneas de producción ya las pudimos estructurar. Entonces, a manera de que cada vez que lleguemos a hacer un lanzamiento o una preventa, sobre todo en la preventa, la ventana sea muy corta. Porque nosotros sabemos cuando llega a ser una preventa, ¿no? Así de, sí, sabes sí. que tu lana va a estar ahí, pero híjole, no mames, un año, dos años, güey. <risa> ¿no, no, entonces, tratamos también ponernos del otro lado a que las, a que las ventanas de preventa sean las más cortas posible. Hay veces en las cuales sí es como imposible por, por la naturaleza de la pieza. Nos pasa mucho en las. Sobre todo en las espadas, en los props que llegamos uh -huh. a hacer, que es así, tiene que ser milimétrico, Este, el proceso es muy diferente. Entonces, okay. eh, ahí sí es un poquito más tardado, pero eh, hemos tratado de estar haciendo mejora continua en tiempos de producción. Qué, bueno. qué chingón. Sí, ¿ves? ¿Para qué va? Entonces, eh, bueno, pues por Instagram, por la página y hay Facebook, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y, y también en, bueno, en la, lo que es pueden ver todo el tema de producto final y ya si quieren conocer un poquito más de los procesos nos pueden seguir en Red Monster Crew ahí okay. tratamos de estar poniendo los proyectos en los cuales trabajamos este, cierta parte de los procesos y los anuncios de los talleres que llegamos a hacer, periódicamente bimestral, ¿no? Ok, uh -huh. va que va, güey. pues ya está pues muchas gracias cabrón, no, no que... sé si faltó algo no no que, todo, bien. todo bien, muchas gracias por, bien, por el espacio chido. No, gracias a ti por aceptar la invitación, te digo, por a mí aceptarme acá. Eh, y pues nada, ahí estamos en contacto para lo que sigue, todo lo que, todo lo que sigue. Vale, hermano, cámara. Verte. Muchas gracias, gracias, Nos vemos, gracias. Suscríbanse, eh, no dejen de seguir Vindiles Chiles, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, todo lo que sea. Este <risa> Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.